Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y también creo contenido sobre otros países de África. Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de África. Y en el vídeo de hoy tengo a una persona muy especial que me va a acompañar y vamos a hablar de cinco curiosidades sobre Guinea Ecuatorial. Pues, un placer tenerte aquí conmigo, Tilde. Por favor, ¿te puedes presentar? Buenos días, Max. Yo, feliz de estar aquí colaborando con Max y con su canal de YouTube. ¿Qué me parece maravilloso, ¿eh? Porque no, no es tan fácil encontrar buena información sobre Guinea. Me presenta, me llamo Tilde, soy española, habitualmente vivo en Madrid y tengo 58 años. Wow, pero o sea, soy madura, ¿eh? Soy madura. <risa> <risa> pero realmente pareces más joven. Y Muchas gracias. Sí, sí esa me, me dicen. Sí. Y todo. Genial. Pues bueno, Tilde, eh, es un placer tenerte aquí en Guinea. ¿Es tu primera vez aquí en Guinea? Bueno, sí, desde julio del año pasado voy y vengo bastante a menudo. ¿Y qué te parece Guinea Ecuatorial? Impresionante. Pues qué bien, ¿no? ¿Y sí. cómo son los ¿Cómo como son la verdad como me has pedido que hable de, de curiosidades no pues voy a empezar por algunas la verdad que hay cosas que me han llamado la atención una de las eh, más curiosas es por ejemplo el pelo de las mujeres en áfrica en guinea yo pensaba que, que el pelo de las africanas era natural y que iban también peinadas siempre ¿no? y entonces esto que hacéis de, de cada mes y cada poco tiempo cambiaros el pelo me parece increíble ¿no? me, me crea la dificultad de poder reconocer a la gente a ver porque los cambios son muy radicales pero lleváis unos peinados realmente preciosos ¿no? Y eso yo creo que es un rasgo muy diferente. ¿no? En España la gente suele llevar casi siempre el mismo peinado durante años ¿no? y aquí uh -huh. se cambia. Es una cosa que me gusta mucho. ¿Eso significa que en España no has tenido mucho contacto con mujeres negras? Efectivamente, muy poco. Es que en España realmente... Bueno la verdad que ahora cada vez hay más, pero son comunidades que quizá están más en unos barrios específicos que yo por la razón que sea no estoy frecuentando entonces en mi ámbito así cercano de mi trabajo de mis amistades, la verdad es que nunca había tenido eh, un amigo o amiga africana wow, así sí. que ha sido mi primer contacto con este mundo wow, muy distinto, sí, sí sí por eso me impresionan cosas que a lo mejor les parecen muy obvias pero, pero para mí sí que han sido diferentes. Pues siguen siendo eh, diferentes y no tan obvias como lo has dicho, para mucha gente porque no, jamás han visto a una persona de color cuando ven a una persona de color por primera vez, se quedan sorprendidos. Y lo mismo pasa en España. Yo he tenido una experiencia, he viajado a España unas cuantas veces. Me acuerdo que la primera vez que me fui a España, creo que tenía unos 13 o 14 años por ahí. Y estuve en voz la ciudad de Burgos. Y hubo una señora que jamás había visto gente de color. Y la manera en la que la señora me miraba era tan raro. Y me decía, no, que me quiere tocar, que quiere ver si se va a manchar y claro. cosas así. Bueno, aquí me ocurre con algunos niños que vienen y me tocan así la piel y me dicen, Ay, qué blanca. <risa> casi no te veo Sí, no, en el fondo es verdad que el mundo es muy global, pero al final vivimos todos como al final en recintos un poco cerrados. Y yo sí. la verdad que, bueno, sí que he viajado bastante, pero curiosamente no había viajado a países africanos, africanos mm. todavía. Así yo que creo bueno. que es una gran experiencia, ¿no? Sí, sí, sí, es una experiencia maravillosa a todos los niveles. ¿no? Realmente es necesario porque luego, eh, cuando no has tenido esa experiencia con la gente de, otro, de otra cultura o de otro país y tal, cuando escuchas hablar a otra gente de ellos es como, por ejemplo, lo que les inculcan algunas madres a sus hijos, ya sean blancas o negras, que, oh, por ejemplo, los blancos dicen, no, cuando veas gente negra no te acerques a ellos, son malos son eso, son lo otro, y luego tú por ejemplo, seguramente ya habías escuchado hablar de ciertas cosas, pero ahora que has tenido tu experiencia puedes decir cosas súper diferentes claro, yo creo que todos tenemos muchos prejuicios y al final prejuzgamos las cosas, uh -huh. y, y de hecho yo cuando llegué a este país por primera vez también me llevé una idea muy distinta de la que tengo ahora, después de haber estado más tiempo aquí, ¿no? uh -huh. yo creo que es necesario gastar tiempo, conocer a la gente pero amo, yo soy de la opinión de que somos todos igual, mira. O sea, creo que y lo vas viendo, yo en los distintos países que he estado, a todos nos gusta divertirnos de la misma forma, a todos nos gusta disfrutar de una comida, disfrutar de una cerveza, bueno, salvo algunas religiones que no beben alcohol, pero en general, salvo esa limitación, yo creo que somos todos muy parecidos, ¿no? Y a todos uh -huh. nos gusta que nos quieran, nos gusta querer, yo creo que no nos diferencian grandes cosas, salvo estas curiosidades que comentamos, ¿no? Que... ¿Cuál es tu segunda? Bueno, la verdad que no sé si es una curiosidad o no, pero es algo que me sorprendió y que tiene que ver con lo que hablamos de, de prejuzgar, ¿no? yo aquí he descubierto unos sabores que pensaba que conocía y aquí son completamente diferentes, ¿no? por uh -huh. ejemplo, la fruta como la piña, eh, la papaya, el plátano, uh -huh. o sea, el sabor que tiene… ¿El plátano, banana o el plátano… El plátano, plátano banana, el plátano, banana, el <risa> que nosotros llamamos plátano y aquí se llama banana. Uh -huh. Pues eh, esas frutas yo las como en España y en otros sitios, pero el sabor que tienen aquí es realmente otra cosa sí. diferente. ¿no? Entonces, eh, eso me ha sorprendido, ¿no? Que dices, es que realmente la fruta cogida realmente de donde nace, maravillosa, me me parecen maravillosas las frutas de este país. Y así con las demás comidas, la verdad es que me ha costado más, pero me encanta el pepe sup. Ah, sí, ¿te gusta el picante? El pepe con, creo que el, un en un grado un poquito más moderado, pero me gusta. Pues qué bien, ¿no? Porque el pepe-sub es un plato típico de, no diré guinea ecuatorial, porque yo creo que en gran parte de países africanos se, se toma el pepe-sub. De hecho, se toma en Gana, pero se prepara de una manera diferente. Así que os animo, os invito a probar el pepe-sub. Si sí, es que sin duda, sin aquí. duda. El, en un sitio que se llama, no sé si se llama así el restaurante Maite, que tiene mucha comida de, del bosque. ¿Oh, Está sí? cerca de Sampaca, lo prepara okay. espectacular. Yo ni conozco el de Bilola, el, de Vilola, el sub de Bilola me encantó. Sí, y el PP sub de Bilola es una de las reliquias una... del país, la verdad. Mm. Riquísimo. Chicos, tenéis que probarlo. <risa> pues, ¿cuál es tu tercera opción sobre el país? Bueno, otra cosa que me ha impresionado muchísimo de este país es los murciélagos al atardecer en el paseo marítimo. Bueno, y mira creo... que, perdón por cortarte, mira que es, es algo que realmente los guineanos no sabemos apreciar. Los murciélagos. A ver, el murciélago en sí es un animal que, que causa cierta repulsión, ¿no? De hecho, uh -huh. es el único mamífero ave, ¿no? Cuando tú lo ves volando así con esa carita sí. eh, da una sensación extraña. Uh -huh. Y los murciélagos que yo conocía eran pequeños, los murciélagos de Guinea son, son tamaño... Y entonces al atardecer es impresionante cómo salen de la ciudad. Yo creo que van a la selva a buscar alimento y van paralelos al Paseo marítimo, miles y miles y miles de murciélagos. ¿no? Uh -huh. Si tienes la suerte de que ese día encima es despejado, y ves el Basile, los murciélagos pasando por delante del Basile al atardecer y ya, si eres súper afortunado y encima eres capaz de ver el Monte Camerún al otro lado del paseo, bueno, uh -huh. para mí es un espectáculo realmente eh, muy, muy impresionante. Qué bien, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros chicos? ¿Creéis que es algo que se debería apreciar un poco más? ¿Creéis que los guineanos, nosotros, los africanos, porque, ¿sabes? Una característica típica de los, de los africanos es que hay cosas con las que no nos identificamos. De hecho, si te fijas, el, un guineano típico no hace turismo. No tiene... No sí, no me ha llamado la mucho. atención también eso, sí. Sí, pues la verdad que sí. Y es algo que deberíamos como apreciar un poco más, deberíamos valorar un poco más porque es algo nuestro, debemos nosotros disfrutar de ello y no debemos esperar que otra gente sea quienes les venga a disfrutarlo Pero sabes Mac, eso es una cosa que ocurre a mucha gente, al final disfrutamos menos de nuestra propia ciudad y cuando vamos de turismo a algún sitio vemos todo, uh -huh. pero la gente de su ciudad pues al final no la ve, salvo que venga alguien a visitarla y tú les acompañes. ¿no? Yeah. Es verdad que tendemos a apreciar más lo que está fuera Pues la verdad que sí. Pues, ¿cuál es tu cuarta impresión? Oh, hay tantas, pero no sé, yo creo que voy a hablar de, de mi sitio favorito de Bioco. Sí, bueno, vamos. me encantan los nombres de, de esta isla también, ¿Ah, sí? Bioco, Ureca, Malabo, Son, me parecen muy bonitos y muy sonoros. Pero yo creo que si tuviera que elegir un sitio, Ureca me parece espectacular. He tenido la suerte de estar ahí como tres o cuatro veces. Wow, qué bien. A ver, el camino es dificultoso. ¿eh? Tienes uh -huh. unas pendientes como nunca he visto. ¿no? Uh -huh. Que si, si consigues que tu coche aguante la subida y la bajada. <risa> Pero uh -huh. la verdad es que es un lugar espectacular. ¿no? Okay. Y, y luego, eh, por un lado, o sea, es verdad que da un poco de pena que en este país haya tan poco turismo y que haya poca gente disfrutándolo. Pero por otro lado tienes la gran suerte de sentirte que estás tú solo en un lugar, porque es que Ureca son kilómetros y kilómetros uh -huh. de playas atravesadas por cascadas, por cascadas que bajan sí. de… Es, la verdad es que es un sitio impresionante, entonces mar y selva están juntos, pues yo la verdad es que no lo había visto y tuve la gran suerte de ver las tortugas laúd de Sobar, wow, ¿no? qué bien. que era una cosa de Guinea que yo no lo sabía, ¿no? Uh -huh. pero es uno de los sitios donde esas tortugas que pesan más de 500 uh -huh. kilos van a poner sus huevos, huevos. al sitio donde ellas nacieron. Uh -huh. Y entonces esto ocurre, pues creo que entre noviembre y febrero, y yo mira justo el día de mi cumpleaños, un 6 de febrero, vimos a una tortuga poner los huevos wow. en… Bueno, la verdad es que un espectáculo muy, muy, muy impresionante. Un buen regalo de cumpleaños. Porque además la ventaja aquí es que la puedes ver tan cerca, porque no estás en un sitio con miles de turistas que uh -huh. sí, <risa> están ¿no? con las cámaras de vídeo, sí. estás tú solo. Y yo de verdad creo que veía la cara de la tortuga, el esfuerzo que hacía, pues maravilloso. Wow. La recomiendo. Pues era es, es un, un magnífico regalo de cumpleaños. Ya te digo, ya te digo. <risa> pues, wow, qué buena experiencia. Y la verdad es que como lo ha dicho Tilde, realmente debemos enforzar un poco más el turismo. Tenemos muchísimos paraísos escondidos aquí en Guinea. Yo personalmente estoy descubriendo muchísimos paraísos escondidos. Y mi misión, yo creo que es mi misión, enseñarle a los guineanos, tanto a los guineanos como a claro. todas las personas que me, que me ven. ...que Guinea Ecuatorial es bonito... ...y hay mucho que Guinea Ecuatorial tiene que ofrecer... ...pues pasamos a impresión... ...a ver con cuál me quedaría... ...bueno hay una cosa que me gusta mucho... ...que observo por el paseo marítimo... ...que es un sitio donde me gusta mucho pasear... ...y observar a la gente... ...y hay grupos de gente joven... de ...chavales y chavalas... ...practicando unas coreografías impresionantes... ...ponen música... ...la verdad que no sé... ...si al final ellos actúan en algún sitio... ...me gustaría saberlo... ...o si simplemente lo hacen por divertirse... ¿no? ...pues por lo general... ...gran parte de ellos... ...lo o sea... ...en principio... Son grupos que suelen ser contratados en caso de que hagan eventos, cumpleaños y demás pero por lo general, como algunos no tienen un lugar donde ensayar, suelen ir al paseo marítimo tanto como para ensayar y también para divertirse. Sí, a mí me da la sensación de que se lo pasan bien, ¿eh? me parece una forma muy sana ¿no? de pasar el tiempo, de hacer algo bonito, de hacer deporte, de bailar, escuchas música uh -huh. y luego la verdad que cómo se mueven. Yo no, también no sé si esto es un mito, es una cosa que siempre he hablado de si los blancos o los, o los negros tienen mayor sentido del ritmo, a mí me da la sensación de que sí, yo veo cómo pues movéis sí. el cuerpo, uh -huh. es impresionante. Y la verdad que eso me encanta, es que me paso ahí, me quedo mirando, ¿no? viendo cómo, cómo bailan, pues por lo menos hay como tres o cuatro siempre que lo hacen muy bien. Pues la verdad yo creo que, de hecho es una curiosidad, porque pero por lo general yo creo que es una característica típica de la gente de color. Yo creo que escucháis la música y ya directamente como que, que se os mueve el cuerpo, ¿no? Y se si vea mucha gente bailando y incluso gente sola. vais sí. pues, es que eso, eso me encanta, ¿no? Pues la verdad que sí, a mí también eso, me encanta. Sí. De hecho es una de las cosas que más me gustan de, de la cultura africana por lo general. Todo el mundo baila de maravilla. Te llevas esa sensación wow del, del lugar y a veces solo compensar en lo bien que ba bailasteis, lo bien que cantasteis, que lo pasasteis. Claro, es. es que es algo que no hace falta demasiado, sabes. Es un poquito de música y tu uh -huh. cuerpo y tu imaginación. ¿sí? la verdad es que es una, una buena uh -huh. cosa. Pues sí. Y es eso, chicos. Espero que os haya servido las impresiones, las curiosidades de Tilde. ¿Cuáles son vuestras impresiones? Si alguna vez habéis visitado algún país africano, ¿cuáles han sido vuestras impresiones? Pónganlo en la sección de comentarios y si tenéis alguna pregunta para la señora Tilde, también pónganlo en la sección de comentarios. Estoy segura que se pasará para responderos. Seguro que más sí. Que Seguro que sí. Bueno, podría contar muchas más cosas de Guinea. Voy a hablar pero... una o dos cosas más. No, no hay ningún problema. Seguro que quieren seguir escuchando desde tu perspectiva. Porque muchos de ellos, en primer lugar, tengo eh, suscriptores españoles. Eh, saludos a todos los españoles que están mirando el vídeo. Saludos a a todos los españoles que se acaban de suscribir y a todos los demás también los que son nuevos en el canal y los antiguos saludos y bueno como estaba diciendo en principio si has llegado hasta aquí debes suscribirte debes suscribirte si aún no lo has hecho y continuamos vale solamente una pequeña cosa que creo que es muy eh, es un símbolo también yo creo de, de bueno de, porque el símbolo de guinea es el árbol el, el ceiba, el ¿no? el ceiba, el ceiba. Sí. pero los son los, los creo que se llaman hongoro, no los lagartos estos sí, que se ven lagartos. por todo sí, los sitios, esos, pues sí, ¿no? que el macho es como de un color naranja sí. muy vistoso, la hembra es un poquito más Verdoso. pequeña, están en todos los sitios, uh -huh. son unos bichos muy simpáticos, ¿no? <risas> y están en todos, yo me he fijado en todos los sitios de la isla, en, yo en todos los sitios yo que, que todo todo los sitios. están, ¿no? Sí. Y eso no los he visto yo en otros países, son diferentes los de aquí. Pues la verdad que de hecho es, una, es, algo, que, es algo que me sorprende mucho, porque incluso en Ghana, como en Ghana es el país en donde más tiempo he vivido, aparte de Guinea Ecuatorial, hay ciertos bichos o insectos o animales que en todo mi periodo ahí jamás he vuelto a ver hasta regresar Ni a ¿Y no viste estos? Como no. por ejemplo los, la, la, los lagartos o las lagartijas, son muy difíciles de ver, las ves sí, pero no en comparación con como los ves aquí en Guinea. Incluso, por ejemplo, los empies, no sé, tienen otro nombre, aquí los llamamos empies. Sí, ¿no? Se llaman sempiés también en España, pero seguro que aquí en España son así, aquí seguro que son así. Pues hay de todos tamaños aquí, hay grandes, hay medianos, hay pequeños, y era muy raro, en, en Gana casi jamás había visto, jamás vi un empie. Yo, estos hóngaros, vamos, bueno, creo que me dijeron que se llamaban hóngaros, no sé si es en fango, en bubi, bueno, no sé, o la en... Verdad. De hecho, es la primera vez que lo escucho. Pero, pero se ven por todos los sitios ¿no? y me llamaba me llamaba la atención. Pues sí no, aquí hay hay ciertas cosas, yo creo que es, es así en todos los países, de hecho por ejemplo nosotros, los africanos o los guineanos, también nos sorprende, nos sorprende lo que es la cultura, lo que es la tradición, lo que es la, no son las esculturas y todo eso de otros países. Ves que todos los africanos se pelean por salir de su país para ir a visitar Europa, para ir a visitar... Y lo mismo pasa también con los europeos. Muchos de ellos tienen esa curiosidad de saber cómo es África, porque el África Real. que ellos tienen mentalizado es otro. Y cuando ven que realmente como tengo unos cuantos suscriptores que han visto unos cuantos ellos y se quedan, pero wow, no sabíamos que realmente existiesen carreteras y casas y de todo en, en África. Bueno, que hoy en día con internet puedes ver muchas cosas pero hay que venir y sentirlo porque sí. es otra cosa es, así, es otra cosa, es otro nivel es otro nivel, hay que venir y verlo tenéis que venir y verlo, ¿a qué estáis esperando? ¿a qué os esperamos? <risa> aquí os esperamos en Guinea Ecuatorial chicos, concretamente Bioko, la isla de Bioko, Santa Isabel, ¿ok? Bueno, y adiós a mis suscriptores. Ah, nos despedimos. Bueno, yo aquí sigo y de verdad, como dice Mac, venid, venid, venid, que merece la pena. Ok chicos, pues hasta aquí llegamos con este vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!